Todos los estudios de revisiones sistemáticas, que ya sabéis que es el mayor nivel de evidencia científica, nos dicen que funciona. La tasa de fallo de la prótesis fija dentro soportada oscila entre el 1% y el 3%, dependiendo del tipo de modalidad de restauración. Pero la prótesis fija dentro soportada funciona. Del de 1% a 3% fracasa. El resto, Funciona. ¿Y por qué sabemos que funciona la corona? Pues fundamentalmente porque partimos de un supuesto, y partimos de un supuesto que el sellado marginal es bueno, la interfase corona-restauración es buena.